Muy buenas a todos. Yo soy Javier Miguel Hernández y bueno estamos aquí de la mano de Prexline para hablar un poquito sobre el etiquetado de los alimentos. Y eh, bueno, eh, yo soy dietista, nutricionista, eh, colegiado. Tengo consulta presencial y online. Y bueno, hacemos estas, eh, es, esta presentación un poco para, como digo, dar una serie de herramientas, una serie de, una serie de, de pautas para ir a, a la compra de manera óptima y luego también para que vosotros preguntéis que esto tiene que ser dinámico y así es lo así conseguimos que sea esto divertido ¿no? Entonces eh, vamos a empezar pásame eh, a, a la siguiente por favor José Luis vamos a empezar eh, preguntándonos por qué estamos hoy aquí ¿no? Por qué me debería a mí importar que este chaval Javi nos hable un poco sobre el etiquetado de los alimentos eh, pues bien pasamos a la siguiente por favor José Luis porque nos la cuelan y lo sabes no como pone aquí <risa> ponemos a julio iglesias realmente el objetivo principal de cualquier supermercado es eh, vender lo máximo posible entonces teniendo esto en cuenta eh, es, es considerable tener una serie de eh, bueno consideraciones cuando vamos a la compra porque si no vamos a acabar adquiriendo una serie de productos que eh, no nos conviene mucho entonces, eh, vamos a empezar, eh, pásame la, la siguiente porfa, José Luis, vamos a empezar un poco por lo que debe aparecer sí o sí en el, el etiquetado. Bueno, el etiquetado tiene que aparecer en la denominación de venta. Esto es el qué es, ¿verdad? Esto es, pues, por ejemplo, si tenemos una galleta de desayuno delante, pues tiene que, apar que aparecer por, por alguna parte que son galletas de desayuno. El problema es que aquí se nos juntan muchos eslóganes y puede aparecer galletas digestive, que entonces a entender como que eso nos va a hacer la digestión mucho más plena entonces eh, hay que entender que eso es simplemente un eslogan eh, y que no tiene ningún tipo de eh, argumento científico sólido detrás vale entonces de denominación de venta qué es el alimento la cantidad neta también tiene que aparecer sobre todo obviamente nos interesa para los encurtidos conservas de pescado esto es al final por lo que por lo que estamos pagando entonces es importante eh, saberlo la fecha de duración mínima y la fecha de caducidad que no son lo mismo la fecha de duración mínima hace referencia al punto eh, por el cual ya las cualidades organolépticas del alimento ya no ya no son las mismas que al principio es decir el sabor el olor el color ya no es el mismo y la fecha de caducidad es el momento por el cual ya si consumimos ya ese alimento pues podemos tener eh, una, bueno, una gastroenteritis ¿no? una, una patología luego tendríamos las condiciones especiales de conservación el modo de empleo eh, la identificación de la empresa el lote importante por pues, si que retirar algún eh, producto el lugar de origen el grado alcohólico en aquellos productos que tengan algo de alcohol aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decir que no no es lo mismo eh, la cerveza sin y la cerveza 00 la cerveza 00 eh, casi no tiene nada de alcohol pero sigue teniendo algo eh, Esto lo digo sobre todo para las embarazadas que no lo pueden estar viendo eh, Entonces eh, sigue teniendo algo de alcohol por lo tanto no es eh, prudente el hecho de eh, beber este. Tipo. Me dice algo José Luis eh, y me he perdido la pregunta de que nos, nos he preguntado algo. efectivamente Efectivamente efectivamente me acaba de decir josé Luis que eh, bueno a, a, habéis dicho que siempre hay que leer la, la lista de ingredientes y eso es muy importante porque eso es precisamente la siguiente diapositiva así que me alegro que os hayáis adelantado eh, pásame a la siguiente porfa josé Luis vamos a ver aquí no eh, Efectivamente lista de ingredientes esto es algo que también tiene que aparecer sí o sí vale en el, en el producto eh, y es realmente una de las cosas que más nos da información sobre sobre el producto entonces eh, con lo que quiero que os quedéis es que el orden de los factores eh, altera el producto es decir los ingredientes se van localizando de mayor a, a menor sea su concentración en el producto por lo tanto el primer ingrediente que nos salga en la lista de ingredientes pues será el ingrediente que sea mayoritario en el producto entonces yo he traído aquí, ¿no? en, en la parte de la izquierda, he traído unos populares cereales de desayuno infantiles, ¿no? Unos Choco Crispis. Y, y bueno, vemos que obviamente el primer ingrediente es arroz, pero ya el segundo ingrediente es eh, azúcar. Entonces, eh, esto quiere decir, como digo, que el, el segundo ingrediente mayoritario del producto es azúcar puro y duro. Es decir, estás comiendo cucharadas soperas de azúcar entonces como es, es interesante eh, tener en cuenta la lista de ingredientes también en los panes porque bueno el tema de los panes es un tema apasionante no todo el mundo intenta venderse como integral porque la empresa sabe que eso vende más entonces eh, todo el mundo intenta conseguir es, es, ese reclamo pero claro aquí hay un truco legal ¿Qué es lo que pasa vamos a ver la imagen de la derecha no y tenemos aquí pan de molde ingredientes perfecto harina de trigo agua harina de centeno semillas de girasol y luego ya en el quinto en el quinto eh, lugar tenemos salvado de trigo es decir añada, han añadido un poco la cáscara del cereal al eh, pan de molde para que ya puedan hablar que es integral pero realmente el pan integral eh, por sí eh, per se el pan integral que nos conviene es aquel cuyo primer ingrediente es harina de trigo Cualquier otro cereal pero bueno normalmente se está hecho de, de, de trigo harina de trigo integral eso es el que realmente nos conviene eh, Pasamos a la siguiente por favor josé luis eh, y ahora vamos a hablar bueno eh, he puesto aquí eh, también no en la, en la izquierda porque muchas veces tenemos la sensación de hoy cómo me estoy cuidando cogiendo un yogurcito de soja y pam, el segundo ingrediente el que viene ahí subrayado en rojo es azúcar puro y duro por tanto también cuidado con eso eh, como también cuidado yo también quería bueno eh, Dar un poco más de información sobre los potenciadores de sabor entonces si no vamos a la imagen de la derecha vamos a ver unos, unos famosos snacks ¿no? eh, unos chetos realmente y vemos un ingrediente un poco raro no digamos un glutamato monosódico subrayado en rojo eh, y bueno pues estaréis pensando bueno, qué es eso no javi eso es un potenciador de sabor como digo entonces, un potenciador de sabor, como, como su nombre indica, es algo que potencia el sabor del, del alimento. Entonces, bueno, eh, Javi, entonces, ¿qué hay de malo en, en eso? ¿no? ¿Qué hay de malo en que un alimento tenga más sabor? Pues lo, lo, eh, lo malo realmente es que potencia el sabor de alimentos que no son saludables. Es decir, hablamos sobre todo de snacks, de galletitas saladas, eh, de eh, bollería, entonces no nos interesa eh, tener este ingrediente como digo en estos productos porque nos va a incentivar a seguir comiendo aunque no tengamos ya apetito por tanto no es algo interesante eh, bien pasamos a la siguiente porfa josé luis y aquí vamos a hablar un poco sobre la tabla nutricional que es algo que tiene que aparecer también en el producto eh, sí o sí si se producen o si eh, bueno pues en el envase se eh, eh, se dicen ¿no? eh, ciertas alegaciones nutricionales es decir pues un envase dice pues yo soy alto en fibra yo soy eh, rico en calcio no entonces ahí sí que eh, la empresa tiene que proporcionar la tabla nutricional para bueno pues bueno eh, tú eh, dime exactamente cuánto de calcio tienes o cuánto de vitamina d tienes no entonces eh, esto nos es da información, sí, nos da información, pero yo diría prudencia, prudencia porque nos da más información la lista de ingredientes. Bien, pasamos a la siguiente porfa, José Luis. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque en la imagen de la izquierda, ¿no? Tenemos un famoso complemento de los desayunos, algo casi indispensable, ¿no? En todas las despensas, <risa> de broma, completamente, completamente perceptible, eh, el famoso Nesquik. Entonces eh, es un producto que si tú lo ves por delante pues alaga ¿no? de que tiene mucha vitamina d mucha vit vitamina c Entonces ahí como digo tiene que aparecer cuánta vitamina D, cuánta vitamina c tiene en la tabla nutricional eh, El problema es que si nos vamos a la lista de ingredientes no eh, pone dos puntos azúcares azúcar primer ingrediente te, te estás tomando cucharadas óperas de, de azúcar. Por tanto, si realmente te interesa llegar a tus requerimientos de vitamina C, pues toma naranjas, por ejemplo, mandarinas, ¿vale? Eh, no te infles a tomar cucharadas operas de azúcar. Eh, porque claro, eh, realmente cuando solo vemos la tabla lo nutricional, solo sale el azúcar en sí. Es interesante saber dónde está encerrado el azúcar. ¿Vale? porque no es lo mismo el azúcar añadido como tenemos aquí en este producto de la izquierda en el en el screen. El café si el café y la cerveza son sanos el café sí que es sano la cerveza eh, todas las bebidas alcohólicas eh, no son saludables es decir la cantidad recomendable de alcohol es cero patatero vale entonces eh, bueno pues una alternativa viable de la cerveza o la más recomendable podría ser la cerveza 00 que como digo como hemos dicho antes tiene muy pocas cantidades, muy poca cantidad de, eh, de, de alcohol casi casi cero realmente no seguimos y, y como, como decía eh, ponía aquí el ejemplo de la, de, de la derecha de las uvas pasas que sí que es verdad que tienen bastante azúcar pero ese azúcar está dentro de una matriz entonces, ese, esa matriz va a hacer que el azúcar se absorba más lentamente, por tanto, va a ser más saludable para el organismo. Entonces, ahora ya que hablamos de azúcar, pásame a la siguiente, por favor, José Luis. Eh, hablamos de azúcar y aquí había que poner los sinónimos de azúcar. Porque, claro, yo me encuentro mucho en consulta, pues a gente que dice no, pues yo tomo sirope de ágave, yo tomo eh, azúcar, azúcar de, de caña o panela y tal. Entonces, pues como que como que se sienten mejor, ¿no? Obviamente han pagado mucho más por ese producto, entonces se piensan que es un producto de mucho mayor calidad. Eh, error, ¿vale? <risa> error, porque al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de azúcar puro y duro. Bien también, tanto como sirope de arce, de arce o de azúcar moreno, son todos sinónimos de azúcar. Por tanto, lo que os estáis preguntando un poquito es, bueno, cómo o qué otras alternativas de, podemos utilizar para endulzar nuestros platos, nuestros postres. Pues pasamos a la siguiente, José Luis, ya la última de hoy, y hablamos un poco de las eh, mejores alternativas, pues que sería mejor, pues frutas desecadas, hemos, hemos mostrado antes las pasas, los dátiles, los orejones, ese chocolate, ¿no? a ser posible por encima del 85% que sea cacao, la vainilla, coco rallado canela todo tipo de fruta ¿vale? también puede ser frutos rojos no entonces eh, estas son formas más mucho más interesantes de, de endulzar que eh, lo que hemos nombrado en la, la, la descriptiva anterior y bueno pues eh, Vale pues yo eh, yo creo si os parece chicos eh, Vamos a, vamos a cerrar aquí el, bueno, el, el primer episodio de esta de esta gran sala que hemos empezado eh, Sí como como como vamos a comentar realmente siempre vamos a, bueno, a estar eh, haciendo vídeos todos los lunes a las 9 de la noche eh, hora, hora española Hora española cuidado con eso que es importante en directo en directo que bueno que Hemos tenido una serie de, de, de, de problemillas con el con el directo pero ya lo hemos solucionado José Luis se ha convertido en un verdadero máquina del tema del... Perfecto Entonces, bueno que el caso nos vamos a ver los lunes a las 9 de la noche hora española y el siguiente lunes eh, vamos a, a continuar como, como os digo con este apasionante mundo del etiquetado de, de los alimentos Espero que os esté resultado interesante y eh, bueno, eh, componernos ponernos, eh, preguntarnos eh, tanto ahora como en el como eh, a lo largo de la de la semana, y también pues darnos a entender si eh, y luego también las frutas me, me comenta José Luis que que, eh, que si las frutas y las verduras, eh, ¿cómo pregunta José Luis? Eh, eh, sí Bueno, eh, me, me comentan, ¿no? Eh, preguntáis si las frutas y las verduras que salen en la, bueno, que aparecen en, en bolsas de plástico en los supermercados, si son, si son saludables eh, Necesitaría saber un, un pelín más, pero en principio eh, podríamos irnos a la lista de ingredientes, ¿vale? Porque si es algo envasado, tiene que llevar una lista de ingredientes, como hemos comentado, si solo viene pera, ¿vale? Eh, coma antioxidante o algo así, eh, o pera, eh, coma, eh, algo, ¿vale? No habría ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que tendríamos que oír sobre todo, es cuando aparecería entre los primeros ingredientes azúcar, ¿vale? Entonces ahí ya no nos interesa tanto. ¿Vale? Pero o por ejemplo igual troceadas congeladas se si me preguntáis si también puede ser una buena opción yo creo que sí en principio eh, me gustaría tener alguna fotito o algo pero yo creo que no habría ningún tipo de, de problema insisto para para no para no dudar mejor irnos a la lista de ingredientes y si efectivamente solo es por ejemplo manzana troceada y ya está pues entonces no hay ningún tipo de problema vale además que pues una muy buena alternativa o sea es una buena pregunta porque pues una buena alternativa para pues momentos en los que llegas del curro y tal y no tienes tiempo para nada pues puede ser una buena forma eh, de, de poder pre prepararte algo rápido más preguntas Bueno bueno pues en, entonces en principio si no tenéis ninguna pregunta más eh, vamos a dejarlo aquí vale vamos a dejarlo por hoy y como os decía nos vemos el siguiente lunes a las 9 eh, hora española <risas> Perfecto genial eso Mirad los ingredientes es importante eh, y, y eso toda la aprovecha esta semana para recopilar dudas eh, y, y eso vamos a, vamos a darle caña a esto eh, como digo el siguiente lunes seguimos con el, el, el, con el etiquetado ya acabamos este tema pero bueno estamos eh, siempre predispuestos a seguir respondiendo vuestras preguntas vale así que si no hay ninguna otra pregunta lo, lo dejamos aquí Bueno Pues eso